Mi nombre es Delia Colarte, tengo 49 años, soy de Itacurubí del Rosario, vine del campo a los 11 años con mis padrinos, eh, fui a la escuela, luego al colegio, una vez terminada el colegio obtuve una media beca y estudié un curso de secretariado, luego mi madrina me consiguió para mi trabajo y me independicé de ellos, empecé a trabajar y a vivir en la casa de una tía. Y Después de un tiempo, si sí, ya me independicé totalmente, empecé a vivir en alquiler con unas amigas y compañeras de trabajo. Y actualmente sigo viviendo en alquiler hace más de 25 años, pero ahora ya estoy viviendo con mi hijo. Y el alquiler es muy costoso, por eso es que recurría a Habitat, ¿verdad? ...para solicitar la construcción de mi casa propia... ...porque ya cuento con un terreno en la ciudad de Limpio... ...una vez que nos mudemos a la casa, ¿verdad?... ...bueno, yo me imagino que vamos a estar más que felices, ¿verdad?... ...con mi hijo... ...agradezco mucho a Habitat... Eh, ...por esta oportunidad que nos da a las madres solteras, ¿verdad?... ...y aliento también a todas las otras madres que se animen... ...que se acerquen, ¿verdad?... ...a consultar y poder tener la casa propia.